Ya sabemos la importancia que tiene para las marcas, ya seas profesional o de empresa, que trabajes de manera eficiente la, algunas estrategias para ampliar esa audiencia, esa comunidad que está interactuando con tu marca, ya sea porque le estás entregando contenido de calidad, porque está interactuando, porque le gusta el contenido, porque se entretiene y porque son, obviamente, mientras más... Grande sea tu audiencia, mientras mayor sea el engagement, mayor posibilidad tienes luego de convertir y de que esos... Eh, Todas esas personas que están dentro de tu audiencia se hagan clientes, ¿no? Que eso es lo que al final deseamos todos. Y claro, hoy te he traído una, mm, un mecanismo para que puedas conseguir que más seguidores eh, encuentres dentro de, consigas dentro de LinkedIn fuera de la plataforma. ¿Y cómo hacemos esto? Pues bueno, te voy a dejar luego un tutorial. Dentro de kateman.com va a estar un tutorial en donde pues en varios pasos, menos de cinco pasos vas a poder hacer esto. Entonces, te vas a tu perfil profesional. Y en la parte de recursos hay una opción que dice modo para creadores de contenido. Obviamente es importante que lo tengas gestionado. Sí. Eres una marca que estás constantemente generando contenido, ¿no? Dentro de ellas, dentro de las herramientas eh, para creadores, hay algo que se conoce como enlace para conseguir seguidores, ¿no? Entonces, una vez que le das clic ahí, en los enlaces, te va a dar dos opciones. Un enlace como tal que se te genera, ¿no? Que este tú lo puedes coger y copiar, ya sea en cualquier otro canal, sea Telegram, Instagram, Facebook, ¿no? O copiar un código que es un código HTML que lo puedes pegar en cualquiera de tus sitios web. ¿No? Entonces, en la opción en la que insertas eh, un código, pues te irías a cualquiera de las páginas, ya sea en algún blog, en un artículo, en el podcast, en cualquier elemento que tú quieras compartir, eh, insertas un HTML, pues e incrustas el contenido. Y automáticamente, pues, te sale el eh, botoncito, un botoncito en azul, que pues normalmente dice está en inglés, tú lo puedes personalizar, como por decir, sígueme en LinkedIn, ¿no? O si es que copias el enlace, pues lo puedes hacer a través de eh, pegarlo, por ejemplo, yo les voy a dejar en las notas del, del programa, yo le pegué un canal de Telegram, donde ahí pues también le dices, no, sígueme en Linkedin y la gente te sigue, ¿qué es lo que pasa? Cuando estas personas le den ya que hace clic al botón o al enlace en cualquiera de estos canales, pues les va a aparecer, les va a llevar a LinkedIn les va a aparecer un cuadro donde dice confirma que desea seguir a la persona dentro de LinkedIn y hay dos botones. Uno en confirmar, donde sal, sale resaltado, u otro donde van a ver el perfil. En cualquiera de los dos, lo ideal sería pues que la gente haga de una vez, Registro en confirmar, pero ya tienes ojo o una por lo mínimo una visita a tu perfil o un nuevo eh, seguidor para tu audiencia. Así que te doy este dato para que lo puedas implementar hoy mismo. No te demoras nada y haces que haya esta sinergia en cada uno de los canales para que pueda aumentar los seguidores tuyos dentro de LinkedIn. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.